Bueno, por mi, parte, por mi parte, y ya desde una perspectiva estrictamente municipalista, más, más concreta, y desde la ocupación y la preocupación que tenemos, por supuesto, por, por Pamplona, por Iruña, por esta ciudad, pues también creo que tenemos y podemos felicitarnos, que puedo felicitarme, y felicitar desde luego a toda la ciudadanía, porque... Está claro, además, que los pasos dados por esta nueva ley foral de vivienda y este nuevo acuerdo en Madrid en el marco de la ley estatal de, de vivienda nos va a permitir también a los ayuntamientos dar nuevos pasos en esta materia tan delicada, tan importante y tan demandada también por la ciudadanía. Soricharres, iruñeco echebizitzaren egoera, naiko que es dela esan behar Máximo histórico etan daudelaco presioac, iruñan ere. Bai saleros que tan, baita aloca iruan ere. Eta asken casu onetan, aloca iruarenean, es metro karratuko metru carratuco amabi amar eurotic, gora yada presioac. Iruñan familia, renta arene único o geita amaica da echevisit salen hipoteca ordaintzeko Eta seguro, es gaudela oso urruti esta ere, da dagokionez, une honetan datu oficialak y ere. Izan ere, UPn eta PPk, es ez dute esertxo ere egin, arlo, honi dagokionez, azken laur, laur urte hauetan, dakizuen enes, 2000 emerat, ja prestatua dagoen arren, ta pres prest dagoen arren, Nafar gobernuarikiko e, no la vaiteco a Cordio. Desgraciadamente, decía, tenemos que reconocer que la situación de, de la vivienda en, en Iruña, en Pamplona, es también muy preocupante, porque estamos, nos encontramos en máximos históricos en lo que a precios se refiere, tanto en la compra-venta como en lo que se refiere al alquiler. Y en este último caso, en el del alquiler, hay ya los barrios en Iruña, está, el precio está por encima de los 10 euros el metro cuadrado. Y en algún caso concreto, por ejemplo, en el segundo ensanche, supera ya el de 11 euros por metro cuadrado. También es preocupante porque en Pamplona, en Iruña, se necesita en este momento el 31% de la renta familiar para pagar ...la hipoteca de la vivienda... ...y no andaremos muy lejos... ...seguro además... ...en el terreno del alquiler... ...aunque como decía antes... ...no tenemos en este momento... ...datos oficiales al respecto... ...y en tercer lugar también porque... ...como bien sabéis además... UPNPP ...no han hecho absolutamente nada... ...en materia de, de vivienda social... ...en los últimos cuatro años... ...a pesar de que es conocido también... ...que existe, que está preparado... ...desde el año 2019, un acuerdo para su firma con el Gobierno de Navarra. En otro orden de cosas, eh, sabéis también que fue eh, para el, en nuestro Gobierno municipal... ...mi Gobierno municipal fue una prioridad absoluta en, materia, en, en materia, la materia de la vivienda... ...y por eso... Eh, en la legislatura 2015-2019 le dedicamos a ello mucho esfuerzo, mucho trabajo y así pusimos en marcha, por ejemplo, un programa de rehabilitación y puesta eh, a la disposición de las familias más vulnerables casi 200 viviendas del Parque Municipal de Vivienda que se encontraban vacías y abandonadas y de las cuales ya podemos decir que 180 han quedado rehabilitadas. También destacar, de la pasada legislatura, el plan parcial de la Chantrea Sur, que se encontraba bloqueado desde el año 2007 y que van a permitir, van a, poner, a poder poner en eh, el mercado casi 100 viviendas protegidas para alquiler joven. También pusimos en marcha dos promociones, las únicas de este tipo que, que se han hecho en Iruña, de vivienda ...con un 70% de vivienda protegida en Maristas y en la antigua parcela de la Bosch. Unas 300 viviendas protegidas que serán realidad afortunadamente en breve. Y también en la pasada legislatura se acordaron las bases para un plan de vivienda con el Gobierno de Navarra... ...que como es bien conocido, UPNPP no han querido firmar y que suponían otras 350 viviendas protegidas en alquiler, insisto... ...en Iruña, en Pamplona. Y peor todavía que esto, lo que es todavía peor... ...ahora mismo, en este momento, en estas semanas... ...sabéis que el gobierno del señor Enrique Maya... ...está procediendo a una venta masiva de suelo municipal... ...la mitad de la cual irá para vivienda libre y privada. Ante esta realidad, esta realidad eh, preocupante, difícil... ...como decía antes, en la cual la ciudadanía espera respuestas claras y efectivas, nos encontramos con datos muy preocupantes en lo que se refiere a la evolución de los precios de la vivienda, pero también tenemos que reconocer que encontramos ahora, afortunadamente, un marco normativo favorable para trabajar en positivo. Y por tanto, desde los ayuntamientos también tenemos que adquirir los compromisos de trabajar sin descanso para darle la vuelta a esta situación. Gure konpromisua gauzak horrela eta talde bezala baino ere pertsonala ere noski jakina e, da ba bueno ba, lehentasuna gure lehentasuna jarriko dugula etxe gai etxe bizitzaren gai honetara bideratzeko eta horretarako eskura ditugun tresna guztiak erabiltzea iruneko herritarrek etxe bizitza eskuratzeko dituzten baldintzak hobetzeko Lehendik genituen tresnak gehi eskatzen eskaintzen zaizkigun berriak. Bihar bertan datozen lau urteetarako aurkeztu behar dugun gure programa horretan horretaz bihar emango dizuegu berri, bertan ikusiko duzuen bezala etxebizizak leku oso garrantzitsua hartuko du eta ondorioz xehetasunez gai honeta zitza parada izango dugu. Nuestro compromiso terminaba y por supuesto también el compromiso como grupo pero también el compromiso personal es el de dedicar de manera prioritaria nuestro trabajo a este tema de la vivienda y el de utilizar para ello todas las herramientas que están a nuestro alcance para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para la ciudadanía de Pamplona de Iruña.